Tengo... no sé por qué me da nervios, no, no sé. ¿Les pasa a ustedes? Uh, creo que es mejor sin lentes o con lentes. Es que ya no veo. <risa> no veo... ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Cuando ya llevaba la mitad de este libro yo ya quería correr a contarles, pero era necesario terminar de leerlo para poder venir a aplastarme y hablarles acerca de él. Es un libro en el que vienen bastantes, bastantes temas acerca de nuestro México de siglos pasados. Y quizá para algunos sea nuevo, quizás para otros no, pero el hecho de que venga y esté en un libro y que esté narrado y, y describa ciertas cosas, de verdad te pone a analizar muchísimo. Estoy hablando de Quién como Dios, de Eladia González. Este libro es una joya y creo que si hay alguien que quisiera saber acerca de, de México, de cómo es que se vivía en siglos pasados, este libro sin duda es uno de esos libros que deben de leer para saber más. En este libro pueden encontrar... Eh, tiene de todo, este libro tiene de todo, tiene risas, tiene tristezas, engaños, eh, amor, desamor rabia, coraje, pero creo que todo eso te hace analizar mucho mucho el cómo se vivía en ese entonces y cómo es que a lo largo de los años han ido cambiando ciertas cosas. Este libro nos remonta al siglo XIX en la época porfiriana, más o menos en los años de 1877 por ahí y comienza con una simpática historia acerca de Luis y de Soledad, eh, dos jóvenes mexicanos que ya están en el rango en el que se tienen que casar porque si no en la sociedad van a hablar como que eres una persona quedada, como que nadie te quiso y ya de ahí, miren, ya de ahí ya nadie te puede cortejar. Entonces esta historia es muy simpática porque vemos cómo es que Luis, este personaje, comienza a cortejar a Soledad de poquito en poquito. Hay capítulos en los que nos narra cómo es que pasaba eh, por su casa, por su balcón, nada más para saber si estaba por ahí, saludarla... Eh, cosas así y eh, este joven decide mandarle cartas como era bien eh, recibido en ese entonces de que tenías que mandarle cartas a tu amado, a tu amada, pero como él no sabía escribir tiene que ir con una persona de estatus eh, de un poco más alto para que le escriba las cartas y bueno es así como termina enamorando a Soledad y por ahí fijan dos, tres fechas como tipo citas para salir, conocerse. Y esto es verdaderamente interesante porque no son como las citas de ahora. Que ay nos vemos en el Starbucks, nos vemos en un cafecito, nos vemos de que aquí y allá. Si no hay una plática fluida, sabes que ya no va a haber segunda cita o no sé, dependiendo. No, aquí era de que dos, tres salidas a la tercera ya era como la definida. Y tenías que decirme si, si querías casarte con... Bueno, tenías que decir si querías casarte con esa persona o de plano no querías casarte. Pero como les dije, ojo aquí. Eh, si tenías más pretendientes, pues qué bueno. Porque ya tenías de que... dónde elegir si no te había gustado cierta persona. Pero... Si nada más tenías una, eh, pues con esa te tenías que quedar y no podías decirle que no Porque pues te ibas a quedar como la quedada ante la sociedad y eso pues estaba mal visto en ese entonces Y una vez que Luis le dicen que sí, él tiene que ir a la casa de Soledad para que, eh, que sus padres le den la bendición Y posterior a esto hacen una fiesta, va mucha gente, entre ellos como que los más conocidos de Soledad Porque era una jovencita muy cotizada eh, porque era muy hermosa usaba estos grandes vestidos de que estos sombreros y pues su mamá las tenía súper bien educadas de que todos los domingos a misa les enseñaba ciertas cosas que en esa época tenían que saber las mujeres y aquí a partir de que Soledad se casa comienza todo un cambio totalmente diferente en ella nos empieza a narrar que le costó toda una vida entender muchas cosas que se le hacían injustas, cosas que no sabía, cosas que se le hacía demasiado difíciles de procesar, cosas que quizás se cuestionaba mucho, pero pues tenía que hacerlo porque así estaba dicho. Tardé mucho en terminar de leerlo, no por eh, las... 500 y cacho de, de páginas, o sea, no por eso, no, no tardé en eso, sino porque en cada capítulo había cosas interesantes y yo quería eh, analizarlo, entenderlo. Las mujeres en ese entonces no podían estudiar, o sea, tú estabas dedicada de qué? a la casa, a cuidar a tus hijos, a, a limpiar, no podías ir a la escuela, estabas Dedicada a satisfacer a tu marido Cualquier cosa que necesitara Tú tenías que estar ahí Tú no te podías involucrar en cosas de política En cosas de hombres No podías dar tu opinión A menos de que te lo preguntaran Vamos viendo todo esto en la historia de soledad o sea, Soledad solamente era de que un, un personaje, pero si lo llevamos más allá, era la situación de muchas personas en ese entonces. Se casaban antes sin tener un sentimiento mutuo, algo que dijeran, ¿sabes qué? Si me quiero casar contigo, te quiero, quiero que estés conmigo pues, pues por siempre, lo que resta de nuestras vidas. Y ahí, ¿no? Era como muy obligado y como que en ese entonces siento que a las mujeres les... Eh, dibujaban esta historia de que te tienes que casar con un hombre que sea así. Te tienes que casar con un hombre que tenga muchas, no sé, muchas hectáreas de frutos, de, de cosas, de, de parcelas. Que tenga caballos, que tenga dinero, que tenga estudios, que tenga esto, que tenga el otro. Y tú nada más te tienes que dedicar a ser bonita, a cuidar de tu esposo, a cuidar de tus hijos, a hacerle de comer y ya. O sea, no puedes opinar otra cosa. Y eso era lo que estaban... A lo que estaban dedicadas las mujeres Y... Eh, o sea, hubo muchas partes que de verdad Me hicieron reflexionar un montón Estaba eso Y estaba otra también en la que Realmente no les enseñaban Nada acerca de la sexualidad Hay una parte que me dejó muy en shock Cuando Luis obliga a, a Soledad A tener intimidad con él eh, Y ella no estaba preparada O sea, realmente Si... Sí, si la tocaba era como ching, es que ya soy una perdida, ya soy una sucia cuando... realmente no estaban acostumbrados a que te llevaban a la casa del hombre tenías que vivir con, con la familia del hombre y um, cuando tenían eh, intimidad el hombre tenía que llevar la, la manta en donde había tenido como la, la mancha de sangre y tenía que llevársela a su mamá o a su familia para decir, mira, ¿sabes qué? Triunfé como hombre, triunfé. Y, o sea, se me hacía bastante desagradable. Y también en que no había... No había este tacto, no había este amor. Hay otras cosas también en las que Soledad tenía que sufrir en silencio afortunadamente. Bueno... No era como el caso de todas las mujeres, pero afortunadamente ella tenía una nana a la cual le contaba todo. Era como un diario. Yo siento que este libro es como si mi bisabuela lo hubiera escrito, como si ella me estuviera hablando a través de este libro. Porque hay muchas cosas en las cuales ella vivió. Este libro tiene algunas palabras muy coloquiales de en ese entonces. Así que por eso en la última parte hay un glosario de algunas palabras que quizá pues no podamos comprender, nos hacen el parote de que eh, nos dicen qué es lo que significa. Y también hay un pequeño árbol familiar de toda la familia que está involucrada en la historia. Y eh, nos habla también, como estaba situado en México, también tiene un pequeño mapa, que aquí podemos ver que es eh, el mapa de México y estos pequeños estados en los que estaban situadas las historias eh, sí, un libro bastante, bastante interesante y sí, espero que les haya gustado mucho esta reseña, aquí abejito también en la cajita de descripción les dejo el link de la librería Gandhi por si quieren ir a adquirirlo y quieren leerlo ya de una vez y adentrarse un poco a esta época también les dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan y nos vemos en el siguiente video, bye!